chicos, solo, solo les quería decir que, que si me pueden seguir en mi canal porque no he tenido bastante apoyo, solamente el único video que tuvo apoyo fue uno que subí que un problema era como que es que había un video que subí hace cuatro meses, o sea en diciembre que me había parecido que no que 130 vistas, acaso el problema tuvo 1930 vistas para, para que poder, para poder poderles decir que si sí, pod podría, podrían seguir suscribiéndome para creer, para crecer mi canal y así ayudarme, por favor y gracias